Bueno, gracias eh, a las presentaciones iniciales, voy a presentar yo también. Yo soy Diego Alejarazu, trabajo en una, en una consultoría que trabajamos tanto con entidades sociales como con, como con financiadores, con, sobre todo con empresas y fundaciones corporativas. Y bueno, vamos a hacer estas seis sesiones de, de, de itinerario formativo de, de formulación de proyectos y un poco nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado previamente en el sector no lucrativo y también ahora de trabajar tanto de la mano de entidades sociales como también trabajar de la mano de, de empresas y de fundaciones corporativas que financian proyectos. Entonces tenemos un poco esa visión de los proyectos, tanto en la formulación por parte de las entidades sociales, como por otra parte, como son, cuando nosotros evaluar proyectos, bueno, pues qué cosas vemos en los proyectos que son mejorables, qué cosas vemos buenas prácticas y también pues, cosas que vemos que son, que son algo peores. ¿no? Entonces, desde ahí viene este punto de partida de esta formación, que también le hemos impartido en la Confederación hace, creo que fue el año pasado, una, formulación, una, una formación muy similar. Y de ahí viene ¿no? el que, que estamos haciendo este itinerario de estas seis sesiones. Perdón, que me llame, un momento por si es alguien más del curso. Un segundito, por favor. Hola, Marga. Marga, ¿me oyes? Perdón, que había otro, otra, otro problema con, con, otra gente, con otra persona que se acaba de conectar a la formación. Bueno, lo que os decía, que vamos a hacer una formación de un itinerario con seis sesiones para la formulación de proyectos de cara a su financiación. Eh, esta primera sesión vamos a centrarnos más en la parte previa a la formulación, que tiene que ver con el diseño. La próxima sesión eh, nos centraremos más en lo que tiene que ver con el financiador, con las bases de la convocatoria. Y luego ya las últimas cuatro sesiones sí que las vamos a centrar propiamente en lo que es como tal la formulación de un proyecto para, para su financiación, los diferentes campos que suelen componer los elementos de, de la formulación para ir viendo un poco cómo, cómo vamos eh, abordando esos, esos diferentes campos. Eh, generalmente en las sesiones tendremos una parte inicial donde veremos un poco las tareas previas que se han desarrollado en las sesiones, en las entre sesiones, para ver un poco, para daros nuestra parte de feedback y nuestra opinión sobre esas tareas. Y luego siempre veremos una parte teórica alguna herramienta donde podáis utilizar para, para vuestra formulación de proyectos y luego también algún ejemplo y, y algunas, bueno, pues qué cosas se pueden hacer y qué cosas conviene no, no hacer, ¿vale? La sesión de hoy, como no ha habido tareas previas, va a ser un poco más, va a tener algo más de contenido teórico, pero, eh, bueno, intentaremos hacerla eh, lo, más llevadera, lo más llevadera posible. Eh, voy a compartir ahora el, la presentación, todos los materiales de la sesión, tanto la presentación como la grabación como las tareas y, la, y las herramientas eh, las subirán después desde Plena Inclusión a la, a la página web, entonces eh, podréis eh, ver todo lo que se va a utilizar en la sesión, vais a tenerlo accesible desde la, desde la página web de Plena. En la sesión de hoy vamos a ver cinco, cinco puntos. Eh, nosotros a veces trabajamos con algunas entidades, hacemos con ellas formación de diseño de proyectos y, y esta formación nos puede llevar incluso 10-12 horas. Entonces, obviamente, en 90 minutos vamos a intentar transmitiros cuatro claves, dos herramientas eh, y lo más importante, bueno, que os quedéis pues, prácticamente con estos cinco titulares de los, de los cinco temas que vamos a ver hoy, ¿no? Que, que intentéis luego, bueno, pues ver cómo en la entidad podéis trabajar estos puntos, pero no vamos a poder dedicar tiempo al diseño del proyecto porque eh, eh, nos llevaría tantísimo tiempo que no podríamos luego meternos en la parte de la formulación. Vamos a ver estos cinco, estos cinco puntos hoy, ¿no? Y entonces arrancamos con el primero. Esto es una cuestión que es clave y que lo diré, sobre todo en estas dos primeras sesiones, lo repetiré muchas veces. La fase de diseño del proyecto es una fase independiente a la fase de formulación. El diseño es algo propio de la entidad, es algo interno, es algo que hacemos de puertas para adentro, mientras que ya la formulación es algo que hacemos para un financiador en concreto. Y entonces ya no es algo que es interno, sino que es algo que hacemos Podríamos decir que de puertas afuera, lo hacemos de cara a un financiador concreto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que estos dos procesos eh, son diferentes. La palabra que más utilizaré posiblemente en estas seis sesiones sea la palabra proyecto. Proyecto para aquí, proyecto para allá. Vale, ¿a qué me refiero cuando estamos hablando de proyecto? Pues cualquier intervención que queremos desarrollar para transformar una realidad. Y esa forma de transformarla es mediante la ejecución de una serie de actividades. Una definición más formal de proyecto que podemos entender todos es que consiste en la planificación de una serie de actividades articuladas entre sí con el fin de producir un bien o un servicio que busque satisfacer una necesidad o dar respuesta a un problema dentro de unos límites de presupuesto y de tiempo. Todos tenemos claro lo que es un proyecto y aquí hay tres factores que son importantes tanto para el diseño como para la formulación y es que tienen que ser actividades articuladas entre sí. La famosa relación causa-efecto, o sea, que las actividades tengan entre sí una concordancia, una concatenación. Y luego dos factores fundamentales, que son el plazo, es decir, el tiempo, el origen temporal del proyecto y el presupuesto de los recursos económicos. Que esto poco a poco lo iremos viendo en, en las diferentes sesiones. ¿Cuál es normalmente el ciclo de vida de un proyecto? Bueno, podemos hacer muchos ciclos de vida con diferentes fases, pero bueno, ¿por qué optamos nosotros? Aquí veis que es un proyecto con seis fases. Primero siempre identificamos un problema, una necesidad o una oportunidad si lo queremos ver en positivo. ¿no? Pero bueno, siempre hay, una, hay algo, hay una, una situación en la realidad que detectamos que queremos transformar y para su transformación diseñamos un proyecto. Una vez lo tenemos diseñado, como normalmente no tenemos recursos económicos, lo formulamos para un financiador. Y si tenemos la suerte de que ese financiador nos, nos, nos, nos, nos apoya, obtenemos la financiación, ejecutamos el proyecto y después llegará el momento de la justificación para el financiado y de la evaluación, que normalmente la evaluación también tiene una parte interna que a su vez nos permite eh, retroalimentar la primera fase de la identificación del proyecto, para de nuevo volver a hacer todo el ciclo de diseño, ejecución y demás. ¿Qué nos suele suceder en el día a día? Que normalmente no nos da tiempo a desarrollar la identificación del proyecto, el diseño y la formulación en el plazo que nos dan, los financiadores para hacerlo, porque nos suelen dar 3 cuatro semanas, incluso a veces menos, y no nos da tiempo de esas dos semanas hacer un buen diseño del proyecto y luego su formulación. Entonces, ¿qué nos suele pasar a veces? Pues que nos pilla el toro y hacemos a la vez el diseño y la formulación. Diseñamos el proyecto ya pensando en el financiador, pensando en su formulario y eso muchas veces hace que nuestro proyecto no esté bien definido, perdón, que no esté bien diseñado, porque hemos metido ese factor de, del financiador desde el principio y distorsiona el diseño del proyecto. Por lo tanto, la conclusión es clara, tenemos que trabajar antes. Tenemos que tener los proyectos prediseñados o diseñados para luego ya poder únicamente, en el plazo de presentación de las solicitudes, hacer la formulación, que sería la adaptación a ese financiador en concreto, de lo que yo previamente he diseñado en mi entidad. ¿Qué supone, básicamente, en, la, en, en su esencia, qué, dice, qué supone un proyecto? Un proyecto supone que hemos identificado un problema en la comunidad que queremos transformarlo, que queremos tener un impacto en ese problema, o en esa oportunidad, que queremos transformar esa situación mediante una serie de actividades, una intervención nuestra de la entidad. Obviamente, este impacto no se va a lograr sin que la entidad participe, si no, no sería un proyecto nuestro, esto es obvio. Y a su vez, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar un aprendizaje. Nos va a generar un aprendizaje que a su vez podrá retroalimentar nuestra, nuestra intervención. Esto es lo que supone el diseño del proyecto y muchas veces, cuando este ciclo se va repitiendo, en, a la hora de diseñar nuestra intervención, tenemos en cuenta ¿no? el aprendizaje de, de proyectos previos que hemos ejecutado en la entidad. A la hora de formular, es decir, cuando estamos ya en la formulación, como decía antes, ya interviene el financiador, ¿qué elementos intervienen en la, en la formulación? De nuevo, tenemos el problema en la comunidad, tenemos ese impacto que queremos lograr y nuestras actividades. Esto es la parte del diseño. ¿Cómo tenemos que trasladarlo al financiador, a ese, a ese externo que interviene? Primero, es necesario que acreditemos que este problema es relevante. Una, una, una, una financiación que va a haber concurrencia competitiva en que van a participar más entidades, es importante que nosotros ante el financiador, ante el evaluador, transmitamos que nuestro problema es relevante, que es un problema que es significativo, que nuestra necesidad es imperioso que sea atendida. A su vez, tenemos que, que, plante, que trasladarle que el cambio que esperamos lograr es un cambio que es posible. Quiere decir que nuestro proyecto no es utópico, no es una quimera, sino que es un cambio que es posible, pero que a la vez es ilusionante, es decir, que va a tener un impacto transformador. Generalmente el financiador lo que busca con sus apoyos económicos es transformación, es cambio. Y por otra parte tendremos que justificar que nosotros somos capaces de hacer este proyecto, que somos la, la entidad idónea para ejecutarlo. Dicho lo llana, dicho llanamente que somos los mejores. ¿no? Esto es algo que, que a veces también nos cuesta trasladar en las formulaciones y es importante que nos vayamos... Inculcando de esta, de, este, de esta tarea de poner en valor nuestra entidad y nuestra capacidad para, para ejecutar el proyecto. Sin un diseño bueno del proyecto, es difícil que la formulación sea buena. Podemos hacer con diseños mmm, mediocres, podemos hacer buenas formulaciones si tenemos técnicos muy buenos y que hacen una buena interpretación de las bases, y, y buscaremos cómo poner en valor nuestro proyecto y buscaremos hacer guiños al, al, al, al evaluador para que. Para que vea que nos alineamos con las bases, que encaja con la convocatoria, pero si el evaluador tiene experiencia también se va a dar cuenta de eso. Se va a dar cuenta de que el proyecto es un proyecto, pues hablando ya, claramente, es un proyecto flojete, pero que hemos hecho una formulación muy bien montada para que el proyecto parezca que es más de lo que es y que encaje bien en la convocatoria. Pero eso generalmente el evaluador también se va a dar cuenta. Por lo tanto, el tiempo que invertamos en el diseño del proyecto es tiempo invertido, no es tiempo perdido, es tiempo que luego nos va a facilitar mucho la formulación y que luego también generalmente va a permitir que nuestra formulación tenga más posibilidades de éxito. Es muy común en las formulaciones de papel evaluador encontrarnos con esto, con proyectos que tienen un título muy vistoso, un título impactante incluso, una necesidad normalmente muy desarrollada, pero a su vez muy genérica, muchas veces las necesidades, las justificaciones de los proyectos Acudimos a informes del de Instituto Nacional de Estadística, de la EPA, de, de Fundación 11 pero no aterrizamos realmente en cuál es la necesidad concreta que tienen nuestras personas eh, participantes. También tenemos un objetivo muy rimbombante, un objetivo muy ambicioso, un objetivo que puede despertar el interés del evaluador. También tenemos muchas veces una metodología bien planteada, bien estructurada, también en muchas ocasiones es común ver el copia y pega, se ve que son metodologías que, bueno, que hemos copiado en o de un o manual de, o de Internet, y luego suele empezar a pinchar actividades genéricas, poco concretas, eh, que son a veces, cuando os decía que vemos un objetivo muy, muy, muy ambicioso y luego las actividades son las de siempre, presupuesto también muchas veces muy de, bueno, pues voy a lo máximo que me permite la convocatoria, pero cuando rascas un poco en ese presupuesto ves que se ha calculado para, para curar los límites de la convocatoria, pero que no está bien calculado. Y resultado los resultados indicadores muchas veces, pues, pues, o no completados, o completados de una manera, ¿no? que a veces sí, se indican los indicadores previstos, pero no su meta. Es muy común encontrarnos con esto, no, con proyectos que poco a poco se van deshinchan. Entonces creemos que para, para evitar este problema ¿no? de proyectos que se deshinchan es importante realizar un buen diseño. Y como veíamos, todo proyecto de partido de la necesidad. Entonces es importante diseñar el proyecto desde el inicio, desde, el, desde, el, desde la necesidad. Y es muy importante que el problema, que el proyecto no sea ya, o el diseño no sea ya la puesta en marcha de una solución que ya, hemos, que ya tenemos identificado. Muchas veces son, se ven proyectos que únicamente lo que buscan es justificar la compra de unos ordenadores, la compra la, la realización de una, formación, de una formación por parte del equipo, eh, el, el, el pago de unos salarios para. incluso están así formulados. ¿eh? Llegan formulados que, que el objetivo es comprar unos equipos o pagar unos salarios. ¿no? Entonces, eso hace que ya el proyecto prácticamente quede fuera porque no está planteado como un proyecto como tal, sino que está planteado únicamente como un pago para, para desarrollar, para, para un gasto concreto, ¿no? Entonces, es importante que cuando hagamos un diseño de proyecto partamos de la necesidad, que partamos de un problema y que ese problema que tenemos normalmente percibido, intuido, que hemos palpado, eh, lo, lo confirmemos, ¿no? Que lo, lo observemos con detenimiento y seamos capaces de hacer un diagnóstico, que no es una hipótesis, que es una necesidad contrastada. Muchas veces este proceso lo hacemos de una manera inconsciente, ¿no? Percibimos un problema, una situación determinada de la entidad, una situación de nuestras personas beneficiarias, muchas veces surge incluso una conversación informal en un pasillo, oye, pues, ¿cómo ¿ha pasado esto con esta persona participante? Ah, pues a mí también me ha pasado algo parecido con esta otra, pues, ¿qué estará pasando cuando analizamos igual encuestas de satisfacción, que vemos que hay ciertos proyectos que empiezan a, a flojear, ¿no? Bueno, tenemos esas, esas percepciones, esas intuiciones, y el, el siguiente paso que tenemos que hacer es ratificarlas, diagnosticarlas, profundizar un poco en esa percepción para ver que realmente es una necesidad, que realmente tenemos un problema o no, pero como mínimo contrastarlo, intentar de alguna manera también cuantificarlo y así ya poder identificar un problema como tal, decir, oye, esta intuición que teníamos se ha concretado en este problema. Muchas ocasiones lo que tenemos es una aparición de, una aparición de un síntoma y no de un problema como tal, pero sí que es importante esa fase, ¿no? antes de empezar a diseñar, contrastar que esa intuición que tenemos es real y que, es un, y que responde a un, a un problema concreto, a un problema que sea el problema central al que pretendemos dar, dar solución. Y el siguiente paso, es sí, intentar desembarañar un poco ese problema para identificar sus causas y consecuencias. Yo siempre pongo aquí el mismo ejemplo comparándolo con una enfermedad. Cuando, alguien tiene, cuando nosotros estamos enfermos, en muchas ocasiones, esa enfermedad tiene una serie de, causas, de consecuencias, que sean los síntomas. Tengo fiebre, me duele aquí, me duele allí, tengo vómitos. Bueno, esas son las consecuencias, los síntomas de una enfermedad. Y esa enfermedad, que sería el problema central, a su vez, puede tener unas causas, unas causas de malos, de malos hábitos, o de unas causas de, de un tema degenerativo, de un, tema, de un virus que me ha contagiado en tal sitio, lo que sea. ¿no? Entonces, es también importante que cuando nosotros tengamos este problema central, intentemos diferenciar entre causas y consecuencias, porque luego veremos que esto también es muy determinante a la hora de, de, definir, de definir y diseñar nuestro proyecto, si vamos a intentar abordar causas o abordar consecuencias, porque en función a, a qué nivel queramos manejarnos, el alcance del proyecto, sus actividades, sus agentes implicados, su presupuesto será uno será otro. Cuando hacemos el diagnóstico, podemos llegar a la conclusión de que esa intuición que teníamos no tiene suficiente potencial para un proyecto, porque era una intuición, pero que, que es algo que ha sido pasajero, o es sea, algo que se puede eh, solventar con el proyecto actual, prolongando una terapia, ampliando el alcance de un proyecto, o sea, no, no, no da pie a un nuevo proyecto y no pasa nada. Son intuiciones que tenemos y a veces no tiene, no tiene por qué ser siempre todo lo que veamos tiene que llevarnos a un problema. Lo dicho, en el caso de que tengamos ese problema, importante analizar causas y consecuencias y también importante eh, plasmar, ¿no? eh, hacer explícitas, cuando a veces no tenemos claro si es una, es una situación es una causa o una consecuencia es, y al final hemos, nos hemos decantado por una u otra, explicitar las hipótesis que están detrás de cuando vemos qué es causa y qué es consecuencia, no qué relación causa-efecto existe, hacerla explícita. El hacer explícito nos va a servir para dos cosas. Una parte para contrastarla con otras personas de la entidad y cuando tengamos dudas ver si realmente es causa o es consecuencia. Y por otra parte, esas hipótesis después nos van a servir en la formulación para poder plantear la lógica de intervención del proyecto. Podríamos resumirlo en algo tan sencillo como, como esta tabla. ¿no? De decir, oye, tenemos el problema identificado, sus causas y sus consecuencias. Si en ese problema identificado hemos sido capaces de incorporar algún dato estaremos ya trabajando plenamente en lo que tiene que ver con la pertinencia del proyecto. Y como veis, estamos ya adelantando trabajo para lo que luego sería la formulación del proyecto. Tenemos ya, eh, antes hemos visto que podríamos tener pistas de la lógica de intervención, aquí podemos tener pistas de la pertinencia del proyecto. Una vez que tenemos el problema definido, el siguiente paso sería barajar soluciones. Aquí es muy importante la palabra... La palabra soluciones en plural, por lo que os decía antes, muchas veces tenemos muy claro, hemos identificado, tenemos una intuición que automáticamente damos por hecho que es un problema y que automáticamente tenemos que cuál es la solución a ese problema. Obviamente somos profesionales de nuestro ámbito, tenemos conocimiento y queremos, pues oye, claramente cómo tenemos que solventar estas soluciones. Pero en un proyecto de diseño, en un proceso de diseño bien estructurado, tendríamos que valorar varias soluciones, porque no es lo mismo... Ante un problema que queremos atajar soluciones, perdón, atajar consecuencias que queramos transformar las causas. Entonces, los dos proyectos pueden ser válidos, pero dependiendo en qué nivel queramos manejarnos dentro de ese problema, el proyecto será muy diferente. Entonces, conviene que trabajemos, que planteemos diferentes soluciones, aunque luego elijamos una. Elijamos una o dos, las que queramos llevar adelante, en base a la estrategia de la entidad, a los recursos, al plazo de puesta en marcha de las, eh, del proyecto a cuál suele ser el importe medio de nuestros financiadores y de qué presupuesto podemos tener para este tipo de proyectos, a los plazos de, ejecu de ejecución del proyecto. Bueno, esto es algo que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, nos decantamos por una solución de una manera prácticamente instantánea, pues en este tipo de procesos también puede surgirnos de una manera rápida cuál de las soluciones es la más adecuada, pero sí conviene plantear sobre la mesa el resto de soluciones y identificar la que, la que nos corresponde en este momento como más válida. Y estos procesos conviene, conviene también que sean participativos, ¿no? que sean entre varias personas. De nuevo, sobre las dos líneas que teníamos antes de la ficha, pues incorporamos dos, dos, dos, fichas, dos, dos líneas más. ¿no? ¿Qué soluciones hemos elegido? ¿Por Perdón, hemos, hemos trabajado y por cuál nos hemos decantado. Y una vez que ya tenemos la solución que queremos plantear, eh, el, el, la solución sería un, un enfoque de trabajo, sería un, un planteamiento, ¿no? Decíamos si abordar causas o consecuencias. Eso es también es una solución en, en un nivel muy macro. El siguiente paso sería un poco aterrizarla en un objetivo. De nuevo, como seguimos en la fase de diseño, tiene que ser un objetivo, podríamos decir, de andar por casa. No tenemos que, que, que obsesionarnos con la formulación de cómo redactamos. Únicamente tiene que ser un objetivo que se ciña al alcance del proyecto, que tenga en cuenta, como decíamos al principio, los recursos y los plazos temporales que intentemos ya acercarnos a, a cuantificar de alguna manera la meta y que lo intentemos formular de una manera lo más concreta posible, sabiendo que es un objetivo que estamos en la fase de diseño y que todavía eh, podrá cambiar y evolucionar. De nuevo, si teníamos antes identificado el problema central y la solución elegida, ahora incorporamos dos, dos cuestiones más. La redacción de este objetivo de una manera muy sintética, muy sintética y el poder esbozar, el poder apuntar. ¿Cómo sabremos que hemos solucionado o que hemos transformado, que hemos paliado? ese problema. Oye, si es un proyecto de, de ocio, pues cuántas actividades se van a desarrollar en el entorno comunitario o cuántas actividades va a desarrollar eh, la persona con discapacidad intelectual de una manera autónoma. O si es un proyecto de empleo, eh, cuántas eh, personas van a lograr pues, llegar a la entrevista de trabajo o llegar a encontrar un trabajo o, tra o transitar de un centro especial de empleo a una, una empresa ordinaria. Bueno, por lo menos tener claro a qué meta aspiramos. Si igual no somos capaces de concretar el número, pero por lo menos tener claro cuál sería el indicador de éxito, ¿no? Podríamos decir qué es lo que nos, dicho no meramente, qué es aquello que nos ilusiona, que lo, si lo veríamos cumplido diríamos, oh, este proyecto ha tenido éxito y eso muchas veces está en nuestra cabeza, conviene que lo hagamos explícito, porque de nuevo al trabajar en grupo a veces nos damos cuenta de que tenemos metas y aspiraciones muy diferentes sobre el mismo proyecto y estamos trabajando todos creyendo que estamos trabajando sobre lo mismo, pero con eh, perspectivas y con expectativas muy diferentes entonces conviene que todo esto se vaya poniendo sobre la mesa para que el proyecto sea un proyecto compartido y para que todas las personas tan implicadas entiendan lo mismo por este proyecto y luego podríamos elaborar una no que tenemos claro la necesidad y el objetivo y cómo se va a lograr ¿no? cuál es nuestra meta a la que aspiramos bueno, completar el resto de, de, de, de elementos básicos, de campos básicos de, de un proyecto, ¿no? que nosotros de esta manera los recogemos en esta ficha eh, todo esto que os he contado, eh, creo que ha sido en menos de 10 minutos sobre cómo poder diseñar un proyecto desde, desde la necesidad, no es algo en lo que vamos a trabajar en estas seis sesiones, porque esto es algo que requiere, como os decía al principio, mucho tiempo, tanto en la parte de formación como luego en la parte de trabajo interno en las entidades. Entonces, eh, no vamos a abordar estas fichas que os vamos a proporcionar como herramientas, del, como herramientas del itinerario, no vamos a trabajarlas, trabajaremos algún campo en concreto de esta ficha, pero no vamos a trabajarlas porque yo os digo que no tendríamos tiempo y tampoco os decimos que esta sea la única forma de trabajarlo y que todas las entidades tengáis que hacerlo así. Nosotros lo que queremos transmitir es que es conveniente que las entidades dediquéis tiempo al diseño del proyecto. Que ese tiempo lo dediquéis antes de estar eh, trabajando en una convocatoria en concreta y antes de tener sobre la mesa el formulario y la fecha límite. Que lo trabajéis con tiempo, que lo trabajéis con cariño. No hace falta que trabajéis todos los proyectos que tenga la entidad. Puede haber proyectos que los tengáis ya financiados de manera recurrente por por subvenciones, por nominativas por, por conciertos por, bueno, por diferentes recursos económicos que no requieren esos proyectos financiarlos o puede que tengáis proyectos que tengáis claramente diseñados que estéis muy satisfechos con su diseño con su formulación y que nos haga falta pero este proceso de, de diseño eh, colaborativo entre varias personas dedicándole tiempo eh, avanzando y retrocediendo y repensando las cosas ¿no? esta, ficha, esta ficha no se, resume, no se rellena campo por campo de arriba abajo de media manera la y ya está, ya está respondida. No, no. Posiblemente cuando estemos aquí la, en, la, en el quinto campo, al trabajar sobre ese quinto campo nos demos cuenta que en el tercero había un error o, o queremos hacer un matiz o ampliar el, o ampliarlo o reducirlo. Entonces es un proyecto, es una ficha que hay que, que hay que sobarla, podemos decir que queda revueltas y que se tiene que hacer varias veces para, para estar satisfechos eh, con el proyecto. Pero podéis hacerla para esos proyectos nuevos, para esos proyectos que veis que están ya un poco en fase eh, de cierto deterioro, ¿no? Que llevan proyectos que, se, que llevan muchos años en el tiempo, pero veis que están un poco agotándose. Podéis hacerlo para proyectos eh, donde consideréis que, que la financiación, que lo estéis presentando a financiadores y que no conseguís buenos resultados. Bueno, para esos proyectos que tenéis en la cartera de proyectos claves para financiar, bueno, pues con una serie de proyectos, eh, pocos al principio, bueno, pues ir entrenando. Y ya os digo que no tiene por qué ser con estas herramientas, que podéis diseñar vuestros procesos, que vayan ya los tenéis. Y, con las herramientas que queráis, con el canvas, con, con lo que os dé la gana, pero que sí que tengáis en las entidades ese proceso de dedicar tiempo al diseño de los proyectos y que no sea siempre automáticamente pensar en las actividades, en la solución, antes de pensar en la necesidad y en valorar diferentes soluciones. Y ya os digo que tranquilas, que no os agobéis que esto no vamos a ponerlo en marcha mañana, ni vamos a insistir con esto más allá de esta introducción y de poner en valor el peso que tiene el diseño. Después de, este, de esta parte que parece un poco locas, vamos a ir a dos temas más concretos para aterrizar un poco la parte de diseño. Un elemento fundamental en el diseño de proyectos es el horizonte temporal, el cuánto dura el proyecto. En muchas ocasiones, cuando estamos en convocatorias, es común que nos llegue la pregunta de es que mi proyecto es un proyecto de continuidad que lleva que llevo ejecutando desde hace ocho años y que lo voy a seguir ejecutando. ¿Cómo lo adapto a...? Pero es que vuestro... las convocatorias tienen un plazo limitado. Pues claro, proye... vuestros diseños de proyectos pueden ser diseños anuales, plurianuales, mensuales, semestrales o proyectos incluso que están sin diseñar, pero que son proyectos que se prolongan en el tiempo y la convocatoria va a tener sus propios plazos. Y ahí tenemos que ver cómo acompasamos esos plazos. Y como decía al principio, son dos fases independientes. El diseño de la formulación. En el diseño podemos manejar diferentes soluciones temporales en función del proyecto. Aquí lo que prima es la naturaleza del proyecto y nuestra, y nuestra forma de trabajarlo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un proyecto de respiro familiar en verano, o de, de colonias, de programa de ocio, que son unos pocos, unas pocas actividades, puede ser un proyecto que dure tres meses, lo que es la ejecución del proyecto, o cinco, y no tenemos por qué irnos al plazo anual. O si tenemos un proyecto vinculado con educación, pues igual podemos a, a, a ajustar al calendario escolar de septiembre a junio-julio. O al revés, ¿no? pues si sí podemos, ¿por qué no utilizar el proyecto anual, que es lo más clásico, en ¿no? un horizonte de enero a diciembre? O también podemos, si son proyectos de mayor envergadura, pues podemos igual irnos a proyectos plurianuales de dos, tres, cuatro años, y posiblemente luego dentro de ese plazo temporal tan largo, pues igual tengamos que hacer hitos anuales o hitos ¿no? de diferentes fases para, para trocear el proyecto y poderlo eh, diseñar con más facilidad. En la parte de diseño tenemos que amoldarnos a la naturaleza del proyecto. El proyecto de su alcance es lo que, lo que nos tiene que importar. Con la eh, precaución siempre de que todas las personas que estemos participando en el diseño tengamos claro cuál es el horizonte temporal. Porque siempre suele haber personas en los equipos que tienden más a proyectarse en el largo plazo y siempre van a hablar de cosas eh, más genéricas, más de alcance, más de estrategia y otras personas que siempre van a estar priorizando el mes que viene, lo, lo, lo táctico, lo, lo, lo concreto. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio de manera que seamos capaces de que todas las mentes estén orientadas en ese mismo plazo. ¿no? Esto es lo que tiene que ver con el diseño. ¿Qué pasa luego con la formulación? Que aquí en la formulación ya no somos libres. La formulación va a ser el financiador en sus bases de la convocatoria y en el formulario quien nos fije las, los, las fechas de ejecución a las que va a financiar. Entonces, tenemos que ajustar nuestro proyecto y nuestro diseño a ese calendario. Si nuestro proyecto es un proyecto de, corto, de corta duración, de 3, 4, 5 meses, generalmente no habrá problema porque normalmente los financiadores suelen dar más plazo y no suele importarles que el proyecto dure menos. ¿Cuándo suelen surgir los problemas? Los problemas suelen surgir cuando nuestro proyecto tiene varios años, lo que decía estos proyectos de gran envergadura, y tenemos que ver qué parte presentamos al, al financiador y cuánto dura. Esto muchas veces se aprecia claramente en proyectos que requieren inversión, ¿no? Muchas veces cuando hay un proyecto de inversión, puede ser tanto inversión grande en infraestructuras, como a veces proyectos de inversión relativamente pequeño. A veces tenemos eh, clásico, oye, un programa de terapia ocupacional, un programa de fisioterapia. Por ejemplo, bueno, fisioterapia, ¿no? Y, y es un programa donde queremos eh, invertir en dos camillas, en una serie de elementos, ¿no? De, para las terapias, y muchas veces, claro, realmente lo que busca el, la entidad es cubrir no, lo, cubrir los fondos para esas inversiones, y entonces a veces ahí surge el problema, se presenta un proyecto, esto es muy común, que se presente el proyecto, por una parte sala de tres meses, que es el tiempo que va a costar, el, el, el tiempo que va, que va a llevar invertir en, en, la, en la compra de estos materiales, pero luego a su vez eh, se va hay actividades que duran 12 meses, porque vamos es un programa de terapia que no para, y entonces ahí empieza a haber eh, cosas que, que no cuajan que no de cuadrar, ¿no? Que el presupuesto es el presupuesto solamente de la inversión que dura tres meses, pero en cambio las actividades van a 12 meses, eh, y entonces ahí, ahí empieza a haber desacoples entre las, en las fechas, ¿no? Porque yo realmente lo que estoy queriendo es llevar un proyecto que lo que estoy buscando es que me financien, pero no quiero plantearlo así, entonces lo que hago es combino la inversión con la intervención terapéutica, pero cuando estoy haciendo la formulación me voy liando, porque cuando no estaba bien diseñado, y lo que, yo, lo que yo tenía diseñado únicamente era la compra de los equipos, pues aquí al formularlo me, me empiezo a liar. ¿no? Esto, esto, ya os digo, esto es muy común que se, vea, que se vea esto. O cuando lo mismo es un proyecto de, de terapias, que es un proyecto que dura todo el año, como es un proyecto que es relativamente caro y el financiador, por sus límites en la convocatoria, como máximo, si me diese el 100%, me va, me va a financiar, por ejemplo, cuatro meses, y entonces digo, bueno, como yo quiero ir al 100% y no quiero complicarme con otros financiadores para la justificación y demás, dices, bueno, va, yo planteo un proyecto solamente de cuatro meses, que es lo máximo que puedo pedir para, la, para este financiador, y planteo un proyecto de cuatro meses, pero luego resulta que los beneficiarios son los de todo el año. Y eso el evaluador se da cuenta porque como tengo la memoria anual de la entidad donde viene el programa de fisioterapia del año anterior y veo que había 80 beneficiarios y tú aquí me dices que vas a tener en cuatro meses también 80 beneficiarios y a veces puede ser posible si todos los beneficiarios participan durante todo el año, pero si son programas donde hay entradas y salidas, ya no me cuadra. Entonces, cuando la entidad tiene que traspasar del calendario suyo de diseño o, o si no está diseñado del calendario suyo de actividades al calendario del financiador este tipo de errores son tremendamente comunes. La entidad suele trabajar muy bien lo que tiene que ver con las actividades y el presupuesto porque es algo que el, que el formulario del financiador me lo va a acotar, me va a decir oye, fechas, actividades, estas, la entidad lo ajusta. Presupuesto, como es algo que es muy concreto que son números, que incluso a veces también como os decía, se hace así porque se busca apurar los límites de la convocatoria en base al financiador pues también soy capaz de ajustarlo pero muchas veces... Esos ajustes no se trasladan, como os decía, al número de beneficiarios, a los resultados esperados o a los objetivos. Y se hablan de objetivos súper amplios, súper ambiciosos para proyectos de tres meses, de números de beneficiarios que, es que no cuadran entre el proyecto y la memoria de la entidad, o resultados esperados que son totalmente imposibles de conseguir en esos tres meses. ¿no? Entonces, es muy importante que cuando hagáis estos ajustes de, de, de, de plazo, no ajustéis solo actividades y presupuesto, sino que hagáis un repaso a objetivo, resultados esperados y beneficiarios. Esto, por ejemplo, es un ejemplo real de hace dos días, ¿no? de un proyecto que estaba evaluando. Esta es una entidad que trabaja con personas con discapacidad física, eh, muchas de ellas eh, con movilidad reducida, que van en silla de ruedas, una entidad que prácticamente no tiene experiencia en, en inserción laboral de este colectivo. Y plantea un proyecto nuevo que lo va a arrancar en septiembre, por lo cual tiene solamente cuatro meses de, de, de vigencia del proyecto, de, de septiembre a diciembre, y tiene como objetivo, pues eso ya veis, facilitar a las personas con discapacidad la inclusión como ciudadano de pleno derecho en la sociedad mediante la inserción laboral, aumentando su visibilidad y la sensibilización extensa sobre, sobre su problemática. Pues hombre, un proyecto de cuatro meses de una entidad sin experiencia este, en este ámbito concreto, y que aspire al pleno no a la inclusión como ciudadano de pleno derecho en la sociedad mientras en la sociedad laboral pues me parece más bien bastante ambicioso porque prácticamente la inclusión como ciudadano de pleno derecho prácticamente es la visión de la entidad sobre esto volveremos más adelante cuando entremos, cuando entremos concretamente a trabajar sobre la formulación de los objetivos pero esto es algo que se repite mucho, o sea eh, objetivos, o sea proyectos de 3-4 mil euros proyectos que tienen tres, cuatro meses de vida, perdón, tres, cuatro meses de, de plazo de, de, de funcionamiento, y que el objetivo sea mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y su inclusión y su autonomía, y nada más, es súper común. Y ya os digo, o sea, no podéis trasladar la visión de la entidad, entidades algunas llevan 40 años trabajando y que su visión sigue siendo vigente porque no se ha alcanzado, no podéis trasladarla a un proyecto de cuatro meses. Porque obviamente... Está claro que, que es un, un objetivo totalmente irreal para, para el proyecto que se plantea. ¿no? Esto digo que lo veremos con más detalle en, en otras sesiones. Otro tema concreto de, del proyecto que tiene que ver con el diseño es el atributo. Nosotros hablamos de atributo de aquellas características o rasgos diferenciales de un proyecto. Dicho llanamente... ¿Qué es lo mejor de vuestro proyecto? Pero no lo mejor porque lo digáis vosotros, sino porque es algo que es objetivo. Es un rasgo, una característica, un factor diferencial, en términos económicos sería una ventaja competitiva, como queréis llamarlo, que es objetiva y que podemos evidenciarla incluso en cuantificarla. No vale decir es muy innovador, no, sino que sea, es innovador porque nadie más lo está haciendo y es verdad, cosa que lo mismo, o sea, es constante ver entidades que dicen, somos la única entidad que se de este proyecto y te encuentras con el siguiente proyecto, que es el mismo de una entidad de la misma provincia. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser siempre objetivas y evidenciables. Y hay que tener en cuenta que esos atributos pierden valor con el paso del tiempo. Algo claro en nuestro ámbito, por ejemplo, sería la planificación centrada en la persona. Hace cuatro o cinco años, un proyecto que mencionase en su metodología, la planificación centrada en la persona, Puede ser un rasgo eh, positivo, innovador y diferencial, porque igual hace cuatro o cinco años, pocas entidades eh, podrían mencionar este tipo de, de metodologías. A día de hoy, prácticamente todas la, todos los proyectos que yo evalúo de vuestro ámbito mencionan la planificación central en la persona. E incluso otros ámbitos, otros ámbitos pues, también se están, ¿no? pues, están también trasladando este tipo de metodologías. Entonces, tenemos que ser conscientes que estos, que estos atributos pierden valor. Entonces, tenemos que hacer siempre un repaso, una actualización. De cuáles son las razones, las ventajas, las diferencias que tiene mi proyecto. Algunos ejemplos, algunas pistas que podemos ver para, para identificar atributos en nuestros proyectos. Estos atributos eh, pueden ser en, la, en el a aquí, en, ¿no? porque allá dentro del colectivo de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo podamos tener eh, ciertos subcolectivos o ciertos colectivos específicos. Mujeres, infancia, mayores, envejecimiento, eh, personas institucionalizadas, personas con necesidades de apoyo, bueno, pues si, si se da uno de estos rasgos, conviene que lo pongamos, pero que lo, lo explicitemos, que lo evidenciemos, que cuantifiquemos, que detallemos cuáles son los rasgos de este colectivo y por qué, relación con lo que decía antes, por qué hace posiblemente que este proyecto sea más, más necesario, sea más acuciante el trabajo en red, porque se implican voluntarios otras entidades de administración pública, el dónde también puede tener un valor, ¿no? si, si se desarrolla un proyecto en un entorno rural, si se desarrolla más una comunidad autónoma, en zonas eh, aisladas, ¿no? en la España vaciada, o en zonas muy deprimidas. ¿no? Por ejemplo, pues estamos trabajando en, en barrios, ¿no? algunos barrios, en, en, que algunas comunidades autónomas los tienen catalogados por, con diferentes denominaciones, pero los tienen catalogados como zonas deprimidas, zonas de especial intervención, zonas, bueno, pues si nuestro ámbito está desarrollando en ese entorno, pues también tenemos que, que evidenciarlo y ponerlo en valor y transmitir, bueno, pues que, que estamos trabajando en un entorno que es más difícil que por lo tanto nuestro proyecto pues, pues es, más, es, más, es, más, es más pertinente. ¿no? También podemos eh, trasladarlo en la innovación, vamos, perdón, en la, en la metodología, en el cómo, el, en el cómo ¿no? Pues por innovación del proyecto, pero tenemos que ser capaces de acreditar esa innovación, cómo hemos implementado la innovación. Muchas veces eh, no se incorpora, por ejemplo, en las formulaciones. Es muy, muy, muy común que convocaciones que se repiten, la entidad presente en el mismo proyecto y sea una formulación idéntica letra por letra, falta autográfica, autográfica, que no se cambie ni una, una coma en la formulación. Muchas veces es verdad que son proyectos continuistas, que la esencia del proyecto se mantiene, pero es, es, también, también es cierto que muchas veces en vuestro día a día incorporáis pequeños cambios. Pues esos cambios tienen que trasladarse a la formulación. Y, y si se traslada ese cambio y por qué se ha hecho ese cambio, es algo que se valora. Y reconocer en las formulaciones... Errores previos generalmente también se, también se valora. Es decir, bueno, hacíamos esto de esta manera, pero hemos visto que no acaba de funcionar y lo vamos a plantear de esta otra manera como una innovación para intentar eh, lograr este, esta meta o este resultado esperado que no acabamos de lograr, si se hace de una manera razonada y argumentada, es algo que también va a ser valorado positivamente. Esas, formulaciones, perdón, esas justificaciones perfectas de todo al 100%, a mí personalmente me suele despertar más recelo que valoración positiva. Es decir, creo que en un cierto grado de autocrítica que se, que se traslade a la formulación es positivo. El contacto directo con la comunidad, el trabajo en red, o, otros temas también que pueden estar vinculados con el, con el cómo, puede, puede tener que ver a veces con, con impactos positivos eh, colaterales al proyecto. Eh, por ejemplo, ahora es un, un proyecto que se está viendo mucho en el ámbito de la discapacidad, que es, ¿no? eh, en, en las entidades están promoviendo la figura del asistente personal. Pues en muchas ocasiones estos proyectos se plantean por la entidad como un proyecto de mejora de la calidad de vida y de la autonomía de la persona con discapacidad, que es, que es cierto, que es obvio, pero muchas veces estos proyectos tienen también otra derivada, que es la generación de empleo en la gente personal, e incluso en algunos casos puede ser generación de empleo de personas, eh, de colectivos vulnerables. Bueno, pues si mi proyecto de alguna manera va a impactar de esa manera, tengo que ser capaz de ponerlo en valor dentro del proyecto, aunque sea un proyecto orientado no al empleo, sino a la mejora de la calidad de las personas con discapacidad. Y lo mismo, todo lo que tenga que ver con el logro, todo lo que tenga que ver con, con, con resultados positivos del proyecto, que lo podemos cuantificar, es algo que, que, como decía al principio, los financiadores lo que buscan generalmente es generar impacto, generar transformación. Entonces, si podemos siempre evidenciar en el proyecto nuestros logros, eh, es algo que es positivo y que se va a valorar eh, en, la, en, en nuestra candidatura. Y ya para terminar el, la sesión de hoy, la parte teórica, volvemos de nuevo a la, pues, la parte del diseño de proyectos. La idea es que además de que tengáis diseñados o prediseñados una serie de proyectos en la entidad, para que cuando llegue el momento de formular eh, podáis tener ya la parte del trabajo hecho. Eh, el siguiente paso es que esos proyectos no estén aislados entre sí, sino que haya, de alguna manera, un mapa de proyectos de la entidad. Lo mismo, y ahora vais a ver una serie de ejemplos de cómo se pueden construir estos mapas. No es algo en lo que vayamos a trabajar de manera inmediata, o no tenéis que poneros ahora a construir mapas, porque es algo que, que tiene que ser propio de vuestras entidades y con vuestros procesos, pero sí que os recomendamos que, que tengáis estos mapas de proyectos. Lo mismo, igual no tienen que ser de todos todos los proyectos de la entidad, pero sí como mínimo, de aquellos proyectos para los que estéis ahora mismo buscando financiación o aquellos proyectos que sean nuevos vamos a pon, vamos yo os voy a explicar una serie de, de, de, de, de posibilidades pero lo más importante, la idea clave la idea fuerza es que tengáis de alguna manera en vuestra entidad este mapa de proyectos diseñados para pensar en su formulación no, no me refiero a vuestra cartera de servicios que posiblemente tengáis o, vos, o lo que tengáis contado en la página web o vuestra memoria, sino que sean herramientas que de un vistazo, que tengan un componente visual que permitan con cierta agilidad eh, ver estos proyectos de una manera simultánea y en la medida de lo posible poder combinar diferentes proyectos para gestionar, para, para diseñar o para formular eh, nuevos proyectos. ¿no? Conviene que la entidad, pensando ya en la financiación y en la formulación, disponga de una cartera de proyectos variados. Que tengáis proyectos eh, más de intervención directa, que podéis tener también algún proyecto de fortalecimiento institucional, porque qué no, algún, también algún proyecto de, de inversiones, o algún proyecto de empleo, o que tengáis proyectos nuevos que están a punto, de, que todavía no estéis ejecutando porque os faltan fondos, pero que los tenéis ya diseñados y que queréis que podrían salir, o que tengáis algún proyecto piloto, pues oye, queremos hacer una ampliación de un proyecto X, o queremos hacerlo ¿no? pues un, dar un paso más, y que también tengáis proyectos pues, de diferentes eh, cuantías económicas, no pues a veces igual conviene tener algún proyectito ¿no? de 3, 4 mil euros porque es para una campaña de crowdfunding o porque es para una campaña que un empleado de una empresa va a presentar en su, en su empresa y lo van a votar los empleados y lo van a dar una cantidad pequeña. Bueno, el, el que tengamos una cartera con diferentes proyectos, con diferentes tipologías, para que ante una convocatoria podamos presentar el proyecto que más adecua, que esto, esto lo veremos la, la sema, en la siguiente sesión, dentro de 15 días. Nosotros a veces percibimos, cuando estamos evaluando proyectos, de entidades que, que a veces las conoces y o que bueno cuando ves su memoria y su, y su mapa de proyectos, dices, pero ¿cómo han presentado este proyecto esta convocatoria? Que es que no, no encaja ni a martillazos cuando ves que la entidad está desarrollando una serie de proyectos que encajarían a la perfección. Es verdad que esos proyectos los pueden tener ya financiados, pero también es verdad que en muchas ocasiones hay obsesiones por parte de la dirección de la entidad o por parte de la junta directiva de que financiar este proyecto como sea. Y lo presentas a convocatorias en las que tus posibilidades de éxito son prácticamente del cero. Entonces, estás quemando cartuchos, estás desperdiciando oportunidades de haber de otros proyectos. Entonces, es importante no tener únicamente uno o dos proyectos obsesivos en la entidad, sino contar con una cartera de varios proyectos de diferente naturaleza que podamos presentar a las convocatorias que mejor se adecúen. ¿Cómo podemos hacer este mapa de proyectos? Bueno, Algo tan sencillo: si hemos completado las fichas de diseño básico de proyectos, pues creamos una tabla, una sábana, donde tenemos todos los proyectos. Y esta sábana la podemos crear con diferentes criterios para ordenarlos. Podemos ordenarlos, oye, en base al problema que da respuesta en nuestro proye nuestra, este proyecto. Y entonces podemos agrupar proyectos por cualquier necesidad, o problema o oportunidad. Y de esa manera. Cuando los tenemos así agrupados, podemos ver si podemos igual crear un nuevo proyecto de cara a la formulación que reúne actividades de dos o tres proyectos que tengamos diseñados y así crear un nuevo proyecto que se adecue mejor a lo que está buscando el financiador o al nivel de financiación que permite esta convocatoria, ¿no? O lo mismo, pues igual por colectivos, ¿no? Y si tenemos varios proyectos que trabajan con mujer, ¿por qué no? Si estamos viendo que en nuestra comunidad autónoma pues, hay convocatorias específicas igual dirigidas a mujeres aunque no sean específicamente el ámbito de la discapacidad intelectual y ver, pues, pues tenemos varios proyectos que tienen que ver mucho con la mujer y que están sin financiación, pues porque no creamos una formulación que reúna actividades de varios proyectos por lo que pongamos en valor el enfoque de género y la mujer y que podamos eh, aspirar a nuevas convocatorias? no Bueno, este tipo de orden nos puede, ya os digo, que os puede inspirar no para hacer cosas nuevas sino para sobre proyectos que estéis estáis ejecutando que como mínimo tenéis diseñados, poder crear nuevos proyectos de cara a la formulación de manera que se puedan financiar estos proyectos de una manera simultánea, ¿no? que no tenga que ser siempre el proyecto tal cual está diseñado como se vaya, el que vaya a la formulación. Podemos verlos ¿no? pues con la, un organigrama clásico de, de la entidad, con los ámbitos de actividad, con los programas, con los recursos, con, con lo que tengáis. ¿no? Y aquí también es importante el que seamos capaces de, de ver cómo podemos identificar estos proyectos y ¿no? que podamos manejarlos en los diferentes niveles de la entidad, que podemos buscar proyectos a nivel de entidad para temas de, de fortalecimiento institucional, de metodologías, de inversiones, de innovación, de temas incluso de impacto medioambiental, que seamos capaces de poder ver proyectos a nivel de entidad, que podamos ser capaces de ver proyectos a nivel de, de un ámbito de influencia o de actuación como puede ser la vivienda, y que podamos también incluso llegar a ser capaces de ver proyectos a nivel de, de, una, de un subprograma, de una actividad prácticamente del programa de ocio. Que seamos capaces de, de partiendo de esa actividad o de, ser, de esas tres o cuatro actividades, ser capaces de construir, un, de, de construir un proyecto para su formulación. El manejarnos en la entidad eh, es, es importante, y es importante que haya un equipo, un, un, dos tres personas, que tengan esa capacidad de, de poder... Eh, Ver todo lo que se hace en la entidad, ver dónde se necesita financiación y ver qué es lo que mejor se puede adecuar a la convocatoria que tengamos encima de la mesa. ¿no? Es, muchas veces mmm, hay personas ¿no? que están muy limitadas por su ámbito de actuación, a su centro, a su recurso y no son capaces de, de ver que igual en el recurso de al lado hay un proyecto que es muy similar al vuestro y se pueden unir sus dos proyectos por una convocatoria y tener más impacto, tener... En mayor alcance y, y, ¿por qué no?, mayor financiación. Entonces, es importante esta, esta, esta flexibilidad ¿no? a la hora de ver eh, los proyectos. Yo siempre digo ¿no? que hay que intentar ver los proyectos tanto en vertical como en horizontal, ¿no? Tanto lo que va cayendo por cascada como lo que puede ser fruto de, de la unión de proyectos de diferentes ámbitos, o de diferentes eh, áreas de actuación de la entidad. Y también podríamos, ¿por qué no, reunir los proyectos en base a los atributos? Si resulta que tenemos diferentes proyectos que tienen. Un componente claro de innovación, pues igual podemos articularlos, podemos combinarlos pues para un proyecto de para un concurso de ideas innovadoras. Si tenemos varios proyectos que pueden generar empleo y que tienen ciertas conexiones entre sí, ¿por qué no formularlos no tanto como un proyecto de intervención, sino como un proyecto de generación de empleo? O lo mismo, no? si tienen entre sí, bueno, pues los diferentes eh, atributos, aquellos atributos que se puedan repetir más en vuestra entidad, intentar combinar proyectos entre sí... Para poder tener posibilidades de acceder a nuevas vías de a nuevas eh, convocatorias o poder tener posibilidades de acceder a convocatorias con proyectos que tengan mayor alcance, que tengan más cuerpo. ¿no? Es cierto que si hacemos este, esta combinación de proyectos, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con no generar lo que lleva aquí un Frankenstein. Un proyecto que con perdón no haya por dónde cogerlo. Entonces, si hacemos esta combinación de diferentes proyectos, eh, hay que, ser, hay, que, hay que ver que tengan un suficiente, un suficiente grado de conexión que permita eh, darle cuerpo de proyecto y lo mismo que antes veíamos ¿no? con la ficha de diseño básico de proyecto que a la hora de completarla, esos campos no es una, un ejercicio lineal, sino que es un ejercicio podemos ir circular, que hay que ir revisando que todos los campos eh, son concordantes entre sí, son coherentes, pues algo similar sucedería cuando tenemos un, un proyecto que hemos creado un poco a, de una manera específica, ¿no? ad hoc para una convocatoria tenemos que, ser, que estar seguros de que, esta, de que este nuevo proyecto es consistente y de que no se le van a, a ver las costuras. ¿no? En, la consistencia es algo en lo que insistiré muchísimo en estas sesiones. Es clave en la, en la formulación de los proyectos, ya cuando estáis de cara al financiador. Porque normalmente los proyectos, todos partís en la convocatoria con el máximo de puntuación. Y normalmente los, puntos, los proyectos, más que sumar puntos, lo que hacen es ir perdiéndolos. Y muchas veces se pierden esos puntos cuando se ven que hay inconsistencias, que hay incoherencias, ¿no? que hay cosas que no cuadran. Y entonces cuando hay una cosa que no cuadra, pues pierdes parte de la puntuación. Y cuando hay dos cosas que no cuadran, pues sigues perdiendo. Y cuando hay tres cosas que no cuadran, el evaluador empieza a hace y a decir, uff, esto con perdón no hay por dónde cogerlo. Y entonces ya cuando el evaluador entra en dinámica de esto no hay por dónde cogerlo, Ahí ya se pierden puntos de una manera eh, aterradora. ¿no? Entonces, es muy importante eh, el asegurar que el proyecto es, es consistente, tanto en la lógica de la intervención, ¿no? lo que estábamos hablando de la ficha de diseño, de que esas actividades estén articuladas entre sí, que sean actividades coherentes, que esas actividades, por, la, por su, su lógica de intervención, vayan a poder desarrollar, vayan a poder generar los resultados previstos y, por lo tanto, vayan a poder contribuir. Al, al objetivo del proyecto, en ¿No? toda esa lógica es muy importante que la reviséis, es muy importante cuando hacéis, eh, eh, y además es algo que suele verse a la primera, cuando tenéis ya un proyecto diseñado lo vais a formular y de repente llega alguien de administración o de la gerencia y dice, uy, pues a este proyecto cómo va de presupuesto, ah, pues métele comprar tres ordenadores y métele también una parte de la jornada de tal trabajadora social o de tal persona de, de administración. Y eso es que muchas veces se ve, porque ves que tú ves un proyecto que tiene X actividades, que todo es, es coherente, es lógico, y de repente le meten dos actividades al final, que es esto que tiene que ver con lo anterior, y vas al presupuesto y lo mismo, y ves un presupuesto que es, que es, que es lógico, que es coherente, y de repente ves, eh, compra de tres ordenadores. Y pero bueno. entonces dices, aquí ya estás visualizando, dices aquí vino el gerente y le dijo, no, no, aprovecha, mete estos 3.000 euros, mete dos ordenadores. Entonces es muy importante que... Que si os pasa esto, digáis a la persona que lo dice que con perdón, que no mal meta, que deje el grito como esta, que está, que está muy cuadrado, porque cuando se mete este tipo de cosas, ya os digo que el evaluador eh, es que lo ve eh, lo ve al toque. Y luego, además de esa concordancia, de esa consistencia en el diseño, también es muy importante la consistencia en los detalles. Pero eso ya lo dejaremos para las, las sesiones de, formula, de formulación, ¿no? Y que, que los números cuadren en todos los sitios que todas las fechas sean iguales. Eso también es algo que, que es importante que lo veremos con más, con más detalle. Vale, como llevo hablando muchísimo rato y no os estoy viendo las caras, me imagino que estaréis ya medio muertos de, de toda la brasa que os he pegado. Vale, lo único que os quiero transmitir hoy, en esta primera sesión, que ya os digo que esta sesión a veces la hacemos en 10, 12 horas, es esas, esas cuatro o cinco claves a la hora de diseñar el proyecto. Primero y fundamental, diseñar siempre antes de formular. Y si por lo que sea no habéis tenido tiempo y tenéis que poneros a formular, si tenéis X días para la formulación dedicar los primeros días o las primeras 48 horas a aseguraros de que el proyecto es consistente de que el proyecto no tiene taras, no tiene fallos de que el proyecto no es, una, no es un sin dios de, de actividades que no están vinculadas, para que por lo menos luego en la formulación no surjan las dudas cuando tenéis ya el proyecto a medio formular y ya no sepas lo que tienes bien hecho o lo que tienes mal, sino que estéis seguras antes de poneros a formular, de que el proyecto es coherente entonces, y en la medida de lo posible, eso, trabajar siempre el diseño previamente, y en la medida de lo posible, generar en las entidades dinámicas para el diseño de proyectos que sean diseños compartidos entre varias personas y que siempre partan de la necesidad. Que no hace falta que sea toda la entidad lo que tenéis diseñado previamente, pero sí como mínimo una cartera de proyectos interesantes. Y lo mismo que esa cartera de proyectos, podéis tenerlos articulado en un mapa de proyectos que os permita ver diferentes alternativas para combinar en diferentes proyectos de cada una convocatoria concreta que os puede interesar mucho y lo que he dicho y siempre el diseño que parte de la necesidad no de la solución ya prefijada eso en cuanto al diseño, esto os podría llevar y estas son cosas que la entidad poco a poco podéis ir incorporando podéis tener ya herramientas, trabajar sobre vuestras herramientas revisarlas revisar los procesos podéis utilizar las herramientas que luego las proporcionaremos en, la, en el material adaptándolas eh, si tenéis herramientas vuestras, incorporar un campo de los nuestros, si tenéis si sobre nuestra herramienta incorporar campos, eso un poco lo que, lo que os dé la gana. Eso como resumen de la parte de, interna de los procesos de diseño. Y luego, en la parte ya que tiene que ver con cómo paso mi diseño del proyecto a la formulación, dos elementos claves. El, el horizonte temporal, o sea, que haya una concordancia en el plazo del proyecto entre lo que tiene que ver, no solo con las actividades, que haya concordancia en plazo, presupuesto, beneficiarios y objetivo y luego los atributos. No es muy importante que seáis conscientes de cuáles son los rasgos positivos de vuestro proyecto y que los pongáis siempre, y que los pongáis siempre en valor de cara a la formulación Vale. He parado en un momento porque ya, nos, ya íbamos bien de tiempo y nos quería seguir dando la, la turra. Ahora, ¿eso os parece? Abrimos micrófonos para una ronda de preguntas, críticas, dudas, cosas que no veáis claras y luego ya cerramos con las tareas para la próxima sesión. Y las herramientas que vamos a que, que vamos a compartir para que la, os ponga una, una breve explicación. Entonces, si queréis cualquier duda o pregunta que tengáis, es el momento de, de compartirla y de comentarla. Hola, buenas. Bueno, tengo mil, ¿eh? pero... Vale, sí, bueno, Los... ya pero tira, tira por donde quieras. La, la, lo que más me, me cuesta al final, ¿no? todo lo otro entiendo que sí, que entonces lo he hecho fatal hasta ahora. El tema de los indicadores ¿no? y de cómo evidenciar siempre es mejor, entonces, eh, cuantitativo también para proyectos sociales. Eh, lo cualitativo da más problemas, es más difícil cuando veis ¿no? que analizáis los proyectos, porque ahí tenemos el dilema siempre más, más importante. Vale, Dedicaremos prácticamente una sesión entera a la parte de, de indicadores, ¿vale? creo que es la quinta sesión, vamos a trabajar básicamente con indicadores, tipos de indicadores, ejemplos, tipos de indicadores, pero también, os adelanto, uno de los temas que es eh, uno de nuestros lemas cuando hacemos o sea, la formulación, ya no pensando en el diseño, sino en la formulación de cara al financiador, que es, un poco la tu pregunta, es la suma de dato y relato, entonces tiene que haber siempre los dos temas, tiene que haber datos y tiene que haber temas cualitativos. O sea, la formulación de un proyecto prácticamente es una novela. O sea, si tú ves todos los formularios de, de, de cualquier financiador, generalmente todos empiezan igual. Primero, explica la necesidad, justifica el proyecto. Como una novela, cuéntame el punto de partida, ¿no? Te hago la, la, la, la presentación. Y luego, generalmente, siempre siente bloque son los objetivos. Cualquier, ya os digo, podéis, siempre, siempre, siempre, Entonces, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Y luego todo lo que viene después, metodología, actividades, es cómo lo vas a hacer. Entonces siempre es esa misma lógica. ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres ir? Cuéntame cómo vas a hacerlo. Entonces tiene que haber siempre una parte cualitativa, una parte de met la metodología será cualitativa, puedes recurrir a temas cualitativos como el, el arquetipo del, del, del beneficiario, qué resultado vas a esperar del beneficiario, pero luego tiene que haber datos. Tiene que haber datos porque si no hay una parte que es imposible de, de evaluar bien, que es la parte del presupuesto. O así sea, si yo no sé, bueno... Los beneficiarios siempre vas a poner cuántos beneficiarios son. Pero si yo no sé si la terapia es semanal, si es mensual, si son tres días a la semana son cinco, si dura media hora dura dos horas, ya no voy a saber si el proyecto es caro o barato. Porque no... no, Y si me pones que la dedicación de los trabajadores es de tantas horas, pero no sé cuántas horas son de terapia, ya empiezas... Me estás generando muchas dudas. Si tú esas dudas me las das resueltas, eh, no te voy quitando... Lo que dicen, antes, no voy quitando puntos. Digo, coño, es que tengo toda la información, no, no va restando. Y luego es muy importante en los resultados, tiene que haber siempre resultados cuantificados. Tiene que haber, en algunos proyectos es más fácil, por ejemplo, suele es ser mucho más fácil en los proyectos de empleo, eh, personas que no uh -huh. tienen certificación académica, personas que llegan a, a una entrevista de trabajo, personas que llegan a ser insertadas, personas, cuántas ofertas intermediamos. Generalmente en empleo es más fácil, pero luego muchas veces sucede que en los temas de intervención más clásico, en el ámbito de la discapacidad intelectual, todos habláis siempre en la metodología de la escala de calidad de vida, de, de las dimensiones, de tal, te habéis comprado una chapa impresionante, pero yo no veo ningún proyecto en que diga, de la dimensión 7 va a mejorar en un... Bueno, a veces lo veo, pero cuando lo ves dices, madre, va a mejorar un 5% la dimensión 7, la tribu total. Y eso, cuando tú transmites eso, transmites dos cosas. Primero, que tienes un seguimiento muy, muy cercano del proyecto y que has hecho un esfuerzo de valorarlo a dónde vas a llegar. Entonces, eso al evaluador le da, mucha, le da esas dos pistas que son muy importantes. Es cierto que vosotros decís es que yo hago el seguimiento, vale, pero si tú no me lo, de ninguna manera me transmites que haces ese seguimiento, más que lo típico, evaluación semestral y anual. Vale, muy bien. Entonces lo, lo contáis todas. Entonces, cualquier cosa que, siempre que os diferencie de los demás es un plus. Entonces, los números son muy importantes. Yo también, yo vengo de estudiar económicas, igual a mí me importa más que a los demás. Sí. Por si veis si veis algunas convocatorias, sobre todo cuando son convocatorias eh, sectoriales, que son convocatorias muy claras de un ámbito en concreto, ellos te dan una tabla de indicadores. Yo recuerdo una convocatoria de la Caixa de Empleo de hace años, es que tú, no, tú tienes que rellenar su tabla. Y, y claro, si tú siempre pones 0, 0, 0, 0, 0, 0, pues obviamente es que te quedas fuera. Entonces los indicadores son, son, son importantes. También por lo que os decía antes, tened en cuenta que el financiador siempre quiere aunque luego pueden otros, otros, otros, otros objetivos menos, menos sociales, pero siempre quiere generar un cambio. Y la forma de comunicar que existe ese cambio generalmente es con indicadores cuantitativos. Podéis combinarlo con cualitativos, podéis combinarlos con, con experiencias de vida, con testimonios, con tal, pero tiene que haber siempre algo, eh, algo cuantitativo. Muchas veces, además, hacéis un gran esfuerzo cuantitativo en la parte de la justificación del proyecto, pero luego no lo aprovecháis para la formulación. Entonces, a veces, si tú ya tienes datos eh, de la justificación, datos de resultado, llévatelo a la parte de la formulación, muestra de lo que eres capaz Que no te lo pide el financiador, pero en algún sitio, ¿no? vete dejando, esto hablaremos más ¿no? de lo, yo más, los ganchos, ¿no? los, vete dejando esos cebos de que tu proyecto es bueno. Porque tu obligación es transmitir que tu proyecto es bueno. Entonces, es importante que, que si tienes esos datos... Que aunque no te los pida, que los vayas transmitiendo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Que, no sé si se queda claro. Sí, sí, sí, Merci. Vale, perfecto. ¿Alguien más, alguna duda, pregunta? Sí, hola, buenos días. Eh... Desde, Cristina, desde Astrodema. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos pues eh, una batería de proyectos bastante amplia. Uh -huh. Entonces, existe lo del mapeo, me ha encantado de los proyectos, porque a nivel de grupo pues creo que sí que es súper importante. Pero aparte, para la gestión, cuando tienes, por ejemplo, yo qué sé eh, 10, 12, 15 proyectos, claro, llega un momento que el tener todos esos cronogramas, todas esas actividades, indicadores de resultado, ¿hay alguna herramienta que tengáis o que conozcáis de gestión para eh, hacer el seguimiento? Y no. que luego facilite... No, pues, ahí no tenemos... Nosotros, cuando hemos trabajado con algún cliente y con herramientas, generalmente lo que hacemos es... Claro, algún cliente hemos trabajado con herramientas de seguimiento, pero generalmente nosotros siempre trabajamos en Excel. O sea, nosotros Hacemos entre comillas. Sí. Pero, o sea, la, parte más, la parte más de la lógica del seguimiento, se la damos al cliente en un Excel y luego ya el cliente dependiendo de si tiene una aplicación propia lo lleva a la aplicación o mantiene el Excel. Pero nosotros como tal, cuando hemos trabajado con algún cliente, eso bien con el Excel o bien con herramientas propias que tienen de seguimiento. Pero no con un ah. programa propio, no un programa X que tengan varios clientes, no, no, ahí no tenemos. No te puedo dar ninguna referencia de temas de seguimiento. Vale, vale, gracias. Y nosotros hasta ahora pues, utilizamos también los Excels con un checklist pues, de todas las actuaciones que hay que hacer y luego documentación que tenemos que entregar para justificación y etcétera, pero era claro, cuando el volumen de proyectos pues, ya tiene unas dimensiones pues para ver si se podía coordinar más eficientemente y transversalmente. No, yo no conozco, no Oye, sé si vale la, para alguna, para... otra entidad puede utilizar. Si tiene alguna herramienta, vamos, que lo diga, que, digo, que nosotros lo conocemos. Gracias. Sí, ¿Alguna cosa más? ¿Preguntas, dudas? Bueno, si no, abrís el micrófono y, y, y lo comentáis si tenéis alguna otra duda. Voy a explicaros brevemente... Bueno, voy a explicaros brevemente las, las herramientas que vamos a compartir en esta sesión y las tareas que había que hacer para la siguiente. Vale, en esta sesión, eh, vamos, luego ya a Pedro le enviaremos tres herramientas para que la suba a la página web. Dos de ellas las hemos visto, pero hay una que no hemos visto hasta ahora. Eh, una, la primera herramienta es una herramienta que hemos llamado de autodiagnóstico. Tiene un poco que ver es un checklist no de, de, por una parte de, de, de, de cómo está la, la captación de fondos y los orígenes de fondos de la entidad, que sea posiblemente entidades de vuestro tamaño, muchos ya lo tengáis muy claro no nos no aporte mucho, y luego también una segunda parte de cómo está eh, organizada el ámbito no el área de, de, de formulación de proyectos y de gestión de proyectos en vuestra entidad el checklist es un tema para consumo interno, creo que tiene una utilidad, por una parte, ¿no? Pues el poder hacer ese, ese autodiagnóstico y luego posiblemente en alguna de las preguntas os pueda, da, os pueda dar pistas pues de, de herramientas o de bases de datos o de seguimiento de convocatorias que igual no tenéis, pues para que las podáis o bien incorporar o si tenéis ya pues, alguna, alguna pista de cómo mejorarlas. Este autodiagnóstico no es, una, no es una tarea que os vayamos a pedir, Quiero decir que esta es una herramienta que os la queráis, si os parece bien la, la utilicéis y si no, no. Si alguna, utiliza, si alguna entidad utiliza, y como luego sabéis que os explicaba Pedro en su correo electrónico que hay un tema de tutorías, si alguna entidad utiliza y quiere en la tutoría final que trabajemos sobre esta herramienta de autodiagnóstico, pues bueno, cuando, la, cuando vayamos fijando las, las, las tutorías, eh, nos lo comenta, nos manda el autodiagnóstico y podemos dedicarle una parte de la sesión de, de tutorías a trabajar sobre el autodiagnóstico. Pero ya os digo que no es una herramienta que os vayamos a pedir que la trabajéis obligatoriamente en estas semanas, sino que es una herramienta que queda para vuestro uso interno, si veis que os, que, que os, que os interesa o que os hace falta. Y luego las otras dos herramientas son las herramientas que hemos visto en la parte de diseño de, en la parte de, diseño de proyectos. La primera herramienta sería el, el primer paso, el paso de, de trabajar desde la necesidad para llegar a ese objetivo, ¿no? para tener como un poco el, el punto de partida del proyecto. Y la segunda herramienta, eh, lo que es la ficha básica de diseño de proyecto. ¿no? Esta ficha básica, eh, lo que os decía, podéis... O sea, no son herramientas para que las utilicéis tal, tal y como... Bueno, obviamente las podéis utilizar tal y como están, pero que la idea nuestra no es que sean las herramientas que tengáis que utilizar, sino que sean herramientas, instrumentos que os sirvan para poder incorporarlos a vuestras dinámicas de procesos son herramientas que ya tengáis y, por supuesto, que las podéis adaptar. Por ejemplo, con un cliente, ellos tenían por su lógica de intervención y por su modelo de proyecto... Para ello muy importante el tema de riesgos, ¿no? de identificar riesgos en los proyectos. En la ficha básica de diseño del proyecto, pues incorporan desde el, momento, desde el minuto cero, incorporan un epígrafe de riesgos. O sea, aquello que para vosotros sea importante, cuanto antes lo trabajéis en el diseño del proyecto, es mucho mejor, porque es, si es importante para vosotros, os va a evitar a futuro eh, dudas, parones, eh, ay, que es que no hemos tenido esto en cuenta, pues ahora hay que replantar el proyecto, hay que repensarlo. ¿no? Lo que se intenta con estas herramientas es... Eh, Facilitaros ¿no? un poco el día a día, intentar ayudaros. Si veis que la herramienta os complica vuestro día a día, eh, directamente os digo que, que es mejor que no, que no lo utilicéis. no Y luego vamos a ver un poco las tareas para, la, para dentro de dos semanas. Bueno, eh, os mandamos creo que fue el martes un correo electrónico pidiendo que cada entidad tuviese un proyecto eh, identificado, un proyecto real que ya estéis ejecutando, y que a poder ser tengáis ya formulado para algún financiador. Y la idea es que sobre ese proyecto vayamos haciendo las tareas del de itinerario formativo y sobre ese proyecto pues, podemos ver ejemplos, podéis preguntar dudas concretas en las próximas sesiones. Entonces la idea es que sobre ese proyecto que tenéis ya identificado en, en cada entidad, completéis tres campos de la ficha básica de diseño de proyectos. El campo básico, el campo que hemos hablado, ¿no? hasta la saturación, de qué necesidad o problema pretende dar respuesta a este proyecto, eh, como estamos en la fase de diseño, no estamos en la fase de formulación, tiene que ser una descripción escueta, ¿vale? Con dos párrafos y podría sobrar con un solo, ¿eh? O sea, tiene que ser eh, dos párrafos concretos con un lenguaje llano y natural. O sea, no, tenemos, no estamos hablando del financiador, estamos hablando de los, para los compañeros de la entidad y las compañeras. O sea, es algo que todo el mundo, tenga, que todo el mundo pueda entenderlo claramente. Por pues la pregunta que hacéis antes conviene, sería ideal que hubiese algún dato de esa necesidad. que la Oye, pues es que las personas tienen un porcentaje X menos o tienen una necesidad mayor en un tanto. Ya os digo que no es, no es, no es obligatorio, pero si sois capaces de dar alguna pista cuantitativa del, de esa necesidad, eh, mejor. Lo mismo, ¿qué objetivo se plantea? Si el proyecto con el que estáis trabajando, ¿qué objetivo se plantea? El... Objetivo, lo mismo, puede estar resumido, puede valer con un párrafo, con dos como mucho o sea, no tendríamos que desglosar objetivo general a los objetivos específicos, valdría con un objetivo general, o como lo decíamos antes, ¿no? ¿Cuál es esa meta? Que consideramos que si llegamos a la meta hemos conseguido el proyecto con éxito, o sea, nos vale cualquiera de esas dos redacciones, y lo mismo, si podéis, si sois capaces de incluir un dato, una meta cuantificada, o aunque no sea cuantificada cuántas personas llegan a esa meta, pero sí tener claro cuál es la meta del proyecto, oye, es que los beneficiarios alcancen una mejora en este, en este aspecto concreto, bueno, lo que, lo que, lo que queráis, pero yo os digo que sea concreto y con un tono claro, con un tono llano porque no estamos hablando de la de formulación sino de diseño. Y lo mismo, que del proyecto, identificáis aquellos dos o tres atributos que consideren que vuestro proyecto, en, esas, en esos tres aspectos, dos aspectos, cinco aspectos los que podáis, eh, es bueno. Y el por qué, ¿vale? La redacción sería, este es un proyecto innovador porque... O este proyecto tiene buenos resultados, porque o sea, hay que dar un, esa evidencia, ese sustento del de, de, de atributo. Como estamos en diseño, repito, lenguaje llano, que todo el mundo nos entienda, pero también tiene que ser un lenguaje unívoco. O sea, esto es muy común que cuando estamos diseñando proyectos, que todos tenemos muy claro de lo que estamos hablando, pero cada uno tengamos en nuestra cabeza palabras diferentes. Y cuando estás hablando, bueno, pues venga, una actividad, formación, que uno esté pensando en una formación de 12 horas y otro esté pensando en una formación de 80. Y vale, todo es formación, pero cuando luego vas aterrizando el proyecto, empiezan a ah, pero tú, ah, yo pensaba, pues tú decías, pero como no dijimos, ah, pues yo di por hecho. Entonces, procura dentro de esa sencillez el que no haya dudas y el si hay dudas, aclararlas. Es decir, que cualquiera que lea el párrafo entienda lo que tú tienes en la cabeza o lo que tiene el equipo en la cabeza. ¿Vale? La idea sería que lo enviaseis pues lo que pone ahí para el miércoles 17, son un par de días antes de la próxima sesión, que es el viernes 19, me lo mandéis directamente por correo electrónico. Eh, Pedro subirá, me imagino, a la plataforma online una ficha con estos tres campos, pero bueno, como es muy fácil lo que tenéis que, que responder, podéis trabajarlo ya en un documento y lo completar en la ficha de Pedro, o si no me lo mandáis como tal, en, en el caso de que no os llegase la ficha, como que sí que os llegará, me lo podrías enviar tal, tal cual. Esto conviene que lo hagáis varias personas de la entidad. Porque, eh, lo dicho, ¿no? en, en ese en intercambio de opiniones, en esas dudas, os van a surgir eh, más con más claridad eh, el, los rasgos del proyecto. ¿no? Entonces, conviene que lo que trabajéis entre varias personas. Lo mismo, no tiene por qué ser únicamente las personas que estéis inscritas en el itinerario de formación. Puede también participar alguna persona que no esté en el itinerario de formación de la entidad, que conozca bien el proyecto... O que tenga más experiencia en, en formulación o que veáis, puede participar más personas cuanto más personas participen es más enriquecedor si se diese el caso que salió justo el otro, ayer, eh, de que alguien en su proyecto diga, joder, pues no soy capaz de identificar ningún atributo también que lo ponga porque podríamos, en una, podríamos hacer alguna, alguna práctica sobre, en ese caso ya os digo que, que no pasa nada por decir, joder, pues este es un proyecto que ya hemos ejecutado toda la vida, pero que, que no le acabamos de ver un poco dónde está su su, su diferencia, pues no pasa nada lo, lo, lo, lo decís y lo, lo intentamos lo intentamos analizar vale, quedan ya cinco minutillos en principio eh, ya estaría eh, lo que es la parte de la sesión por mi parte tengo únicamente alguna, una duda de las entidades inscritas como sé que algunas incorporado cuando ya estaba la sesión empezada tengo aquí eh, Fundación EUSON ¿Hay alguna persona? Si hay alguien que el micrófono, por favor, y salude. No hay nadie, entonces, de Astrade. Y de Fundación Psicopediatría. No hay de esas entidades. No sé si habrá habido algún problema con los... Bueno, voy a repasar el correo con los enlaces, porque como he habido buena gente que tiene algún problema con los enlaces, voy a ver si me equivoqué con el enlace de la primera sesión, voy a revisar los enlaces, porque en principio... Eh, ha habido gente que ha dispuesto a acceder, ¿sí? He sido yo la que te he mandado el correo. Sí, sí, pero es que hay otra persona más. Entonces, por eso no sé si había habido algún tema con los enlaces, que ha habido gente que se puede acceder y gente que no. Voy a, es que voy a, yo, yo, yo... a los... Yo entraba, yo entraba por, por, el, por el enlace donde habías puesto, claro, todas las sesiones, enlace claro, por, eso, por pero, sesión pero... del día y cuando yo pinchaba ahí, arriba me ponía, la reunión está programada para el día 4 del 5, o sea, para ayer. Para ayer, si es que ayer, ayer hubo otro grupo de entidades, entonces voy a revisarlos si se ha habido algún, algún día con los con enlaces porque, porque en principio ha habido gente que se ha que podido acceder y gente que no, entonces voy a revisarlo, pues estas entidades igual no han podido... No han podido acceder, no sé a ver qué ha pasado con ellos, que me extraña mucho que de ocho falle en... Bueno, una, una ya me advirtió que no iba a poder estar, pero que falle en tres entidades me parece me parece un poco exagerado. Vale, pues, ¿tenéis alguna duda con la tarea para dentro de 15 días? Se me oye. Se me oye. Muy bajito. Uh, no... Es que, es que antes he intentado hablar y, ahora, ahora, ahora, sí, sí. y, y veía que no se habla. ¿Se me oye ahora? Sí, sí, ahora sí. ¿Se me oye ahora? Sí. Ah, vale, vale, no, nada, era para saber si se, si se me oía. Vale. Es que antes la quería haber dicho a la compañera que el trabajar en este, el año pasado hicimos un curso y dijeron que no trabajáramos en este, que trabajáramos en la, en la nube y, y en conjunto, que no se trabajara por, por partes. Y por áreas, que sino que, que tenía que estar todo metido en la nube. Y sí que había, pero no puedo decir cuál, sí que había herramientas para poder, eh, para poder trabajar. Es lo único que quería decir antes. Vale, esa es la vez que te hemos oído, perfecto. Muchas gracias, Marga. Eh, ¿Alguna duda con la tarea que, que hemos comentado para dentro de 15 días? Bueno, si tenéis cualquier duda en estos, como tenéis mi correo electrónico, me escribís. Pero vamos, ya digo que la, la, la tarea es objetivo, necesidad y atributos del proyecto que tengáis en, en mente que vayamos a utilizar para todo el itinerario formativo. Yo tengo, pues, yo no sé. tengo una pequeña, sí. una pequeña duda. Dime. Me, me pierdo un poco, es decir, que divago ¿Sí? en cuanto a la concreción de atributos. Dame tres vale. o cuatro ejemplos de vale. cualquier, de un ejemplo concreto de cualquier programa. Un y ejemplo. Y luego un ejemplo de atributo puede ser, atributo, en vuestro caso es muy claro, por ejemplo, eh, uno vinculado, por ejemplo, al colectivo. De, las, de los 20 beneficiarios, 12, que es la mayoría, son personas con un grado de discapacidad mayor al 90%. Claro. Son personas que claro. no tienen eh, capacidad de comunicación oral o son personas que tienen incluso rasgos de, auto, de, de autoagresiones. Ese tipo de rasgos, tú no... Tú entiendes que para un evaluador no es lo mismo 20 personas con discapacidad intelectual, punto, a 20 personas con discapacidad intelectual, de las que 12 son personas en comunicación oral. Ese tipo de cosas, que muchas veces lo deis por descontado, es mucho, más, es mucho más conveniente que lo expliquéis así a que digáis 20 personas con discapacidad intelectual, 7 grado 2 y 13 grado 3. O sea, porque eso facilita, que nos hablaremos mucho ¿no? en, en las próximas sesiones que el evaluador empatice con el proyecto. Uh -huh. Entonces, ese es un atributo claro vinculado con el colectivo del proyecto con los criterios concretos de ese proyecto. Uh -huh. Otro puede ser un tema de innovación. Oye, este es un proyecto innovador porque es una réplica que estamos aplicando de una metodología que se utiliza en personas sin hogar, pero consideramos que también se puede aplicar a las personas con discapacidad intelectual y estamos y nos está acompañando tal entidad que lo ha aplicado en su, en su entidad, nos está ayudando. Ese tipo de cosas... No es, es innovador, porque a mí me parece que es innovador, sino que siempre doy una razón de, del por qué O lo que decíamos antes, ¿no? que la pregunta de la compañera de los temas de resultados. Si es un proyecto, es un proyecto que viene en los últimos tres años con resultados muy positivos, porque de las personas participantes, el 90% experimenta una mejoría en tal aspecto que lo hemos eh, contrastado en la escala de tal o en la evaluación cual, o porque hace, con, una, con un cliente que trabajamos, ellos tenían un centro ocupacional que la Comunidad de Madrid hizo una serie de comparaciones y la, la Comunidad de Madrid le había dado que estaba entre los tres mejores centros ocupacionales de la Comunidad de Madrid. Pues, oye, en este caso es un, alguien tan importante como la Comunidad de Madrid te dice que tu centro ocupacional es, el, tu centro ocupacional es el, el tercero mejor de Madrid. Eso es algo que es muy obvio, ¿no? Igual no es un premio, demanda un premio, pero bueno, en su, anal, en su comparativa que ha hecho la Comunidad de Madrid me dice esto, entonces es un atributo que es claro porque además me ha dado un tercero. Entonces, siempre tienes que buscar ese rasgo del proyecto que es positivo, que puede estar en el modelo de intervención, en los resultados logrados. ¿Dónde se está haciendo lo que os decía? Si yo desarrollo un proyecto en Andalucía, hay una cosa que se llama ERACIS, que es un programa de la Junta de Andalucía, donde hay una serie de barrios que la Junta de Andalucía los califica como barrios especialmente desfavorecidos, pues es un rasgo, lo mismo, no lo digo yo, que mi proyecto se ejecuta en un contexto socioeconómico difícil, es lo la Junta de Andalucía. Pues ese tipo de cosas... O sea, no es porque yo lo valgo, sino es o porque yo lo puedo acreditar o porque un tercero me dice que yo lo valgo. Y puede ser en cualquier ámbito del proyecto, es la metodología, el colectivo, los resultados, eh, la innovación. Por ejemplo, recuerdo también, oye, un proyecto dice, mira, nosotros vamos a experimentar con un modelo de intervención diferente. En vez de hacer sesiones semanales durante todo el año, hay una tal que dice que es mejor concentrarlas en una semana y que una semana tenga una persona... En este caso, creo que es un proyecto de personas con y discapacidad y hacer un entrenamiento intensivo de una semana, con cinco horas al día, porque eso consigue que la persona incorpore una serie de avances más rápido que si se hace la sesión una vez a la semana. Pues eso es una y tú dices, oye, yo estoy... voy a hacer una prueba, entonces estoy innovando, estoy probando, pero es la prueba es real porque yo ahora la hacía de esta manera y voy a cambiar la forma de hacerlo. Eso es un ejemplo de innovación porque yo esto ahora lo hacía así y cambio mi forma de intervenir. Eso es un rasgo en este caso es un atributo que hay que ver si funciona o no funciona, pero sí que es un atributo de mi, de mi espíritu innovador, de mi espíritu de cambiar la, la, la forma de intervenir. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Vale, nada, no, vosotras. hecho, que son cosas... Es muchas, para, muchas veces es más fácil para que está de fuera ver los atributos del proyecto que quien está adentro dentro. ¿eh? O sea, quien está dentro en el proyecto, en el día a día, estáis tan saturados, tan aburridas de contarlo igual durante no sé cuántos años, que os cuesta un poco eh, el verlo de otra manera. Por eso os digo que es importante que si tú lo hacéis entre varias personas y, a, y no varias personas que estén muy pegadas al proyecto, sino que hay una, una o dos que estén más despegadas del proyecto, a veces os va a ayudar, a ver, os va a ayudar tanto a preguntaros, a que os pregunten cosas sobre la necesidad del objetivo, pero qué quieres decir con esto, y que tú misma digas, venga, va, voy a hacerlo más fácil, voy a explicarlo más sencillo, como a la hora de los atributos, porque a veces que estáis tan en el día a día del proyecto, lo tenéis tan, tan manido, tan sobado, que lo veis siempre con orejeras, o que tú lo ves como pum, pum, pum, pum, pum, pum siempre igual la visión de fuera os puede enriquecer, tanto ahora por esta tarea, como sobre todo cuando hagáis diseño de proyectos, eh, en el proceso de diseño os puede enriquecer mucha gente de fuera. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si, no hay, si no hay dudas, lo he dicho, tenéis el correo electrónico para cualquier contacto en estos 15 días, nos veríamos el viernes 19, y la tarea, por favor, me la mandéis el día 17, es una paginita, o sea, no os lo vais locas, una página es más que suficiente, con esos tres campos que os preguntamos, y nada, y el viernes 19 nos vemos y la dará, por favor, para el, para el miércoles 17. ¿Vale? O sea, muy buen fin de semana y muchas gracias a todas. Gracias. Adiós. Muy bien. Hasta luego. Adiós. adiós. adiós, adiós. Gracias, adiós. Gracias. Adiós. Adiós.